No desperáis chispazos, la furia es pólvora, las cartuchos, me canso más cuando no lucho, sonido siento y miradas escucho, no busco un show, no, yo me hice fuerte solo, hice fuerte a muchos, morí a los siete años, los otros siete fueron de duelo, el que sea genio fue mi premio de consuelo, al oro está pases desde que me congelo, Mano estoy tan high que vuelo, ya no quemo techo, quemo cielo, a mí a mis padres y la verdad creo que los sigo amando, pero siento que su intento de arreglarme fue lo que me terminó estropeando, pero normal mis heridas me completan, así llené mi corazón convertí un vacío emocional en un almacén de información Luna, creo que te enfocas tanto en tu armadura que no ves que tu esencia huye por sus ranuras mendigando balance en esa telarañas de pixeles, naufragando en Saturno sentir claustrofobia por esta capa de ozono el universo encriptado en tu rostro entre expresiones faciales y señales de humo, escuchándote y you callo know. nebulosa nos envidian, por dentro no me brillan, quiero serte todo felina pero no puedo ser la corta, Qué tranca que es todo cuando te importa, pinto mi logo y te Reconozco, entre sesiones astrales y verdades resumo, a su mano paro dando más vueltas que un trompo. Si me quedo quieto me rompo, hago que mis frenes mis frenes si no exploto y me encanta rayarme contigo. Sé que lo haces a propósito, si no, no sería divertido. No te veo, pero te escribo. Y aunque en este momento no te encuentres en Estados Unidos, sé que en el cielo nuestros humos se han unido. Ataco con lo que me ata, hombre lobo, pecho plata. Por eso sentirme mata no entendía nada. Me seguían y observaban, me helaban y me dedicaban. Desde siempre mi felicidad había estado pateada. Me construyó un alma para dejarla en mis letras. Y ahora me confirma su existencia el que la siente incompleta. Violuminiscencia. ¡Eh! lobos y lunas. Híbridos entre lobos y luna Lobos y luz, felina. Era la música que acompaña a esta etapa de mi vida. No quiero que tu corazón te mate. Por favor, déjame salvarte. Quizás eso me salve. Violuminiscencia. Lula, fer. Yeah, the do love friend love, the love friend love. Pensé que acababa la canción, pero ni cagando, pez, somos más de una canción, pues te falta conocer mi serpiente y a mí conocer tu escorpión, ya que tenemos veneno los dos y si lo afrontamos antes mejor, tú tan caótica, yo tan ordenador, el frío es pólvora, los cartuchos, entre truenos me ducho, se más de prender wiros con neuronas que de pucho, hazme veneno por favor, todo personal, es que adormece mi olor, tú tan caótica, yo tan ordenador, te escribo el triple de lo que pienso, si piensas el triple de lo que yo te muestro, que chuché los tonos de si lo nuestro, eh, a esta alturas del texto No se debate que me quieres Pero no estás orgullosa de que me quiera Y eso me hiere Y si quieres no respondas Te descargo lo que me causas Y me largo a mi cuadra Sé que no eres titiritera de palabras Y hice ser lobo porque con tu esencia me ladras Descrito titiritero de energía Lobo lunar Pensando en ti que es una maqueta de un freestyle Que grabé a Capel estonazo Uno de los mil días Que salgo solo para verte y no te puedo encontrar Me hay furio frío uno 1 y 2 Apex Predator y Jin Yang Sin mencionar los mil y un poemas Que después de muerto voy a publicar Mira cómo hay transmito. Te explico, tú alucinas que la mica que pone en con el chip de inalcanzable, es la más fuerte y la más rica, ella ni me gusta, ni me la sube, ni la necesitas. Yo pienso que la que toma fotos en un parque es más bonita. ¿Me explico? Nadie más tiene nuestro sentimiento. Por eso me raya que me trates como si fueras más De lo que te responden mi historia, sabiendo que si yo te tratara como si fueras una madre la que responde las mías, habríamos levantado ese tiempo. Mi lengua es una dada y quiero afilar tu cuerpo. El único éxtasis que más efecto es el que siento cuando te prendo. Habla conmigo de nosotros, practico siempre. La timidez es una excusa de hay mierda que acumule caos en tu mente Ven, ven, ven, vente a grabar Quiero escucharte cantar No tengas miedo, yo tengo más que tú y lo hago Sé que si te escucho me te quiero, se volverá un te amo Ayer fue tu cumpleaños, me hubiera gustado más tiempo contigo Por eso de pasar 24 horas bailando atunciado Alucino que hay método más productivo de ser autodestructivo Pues hacerte la bojona te hace bojonaza Ni de ferry, ni diamante, de, de causas es si tienes clarísimo que nos queremos, porque te echas grasa? Ahora te quemas por dentro porque te acorazas Al lado del mío, tu causa es insignificante y se soy un supremo creador es porque aprendí a canalizarme déjame salvarte quizás eso me salve ahora sí hey. luna hey. luna lobos y lunas orden y caos lobos y ya yeah. ya yeah. no no no no hey. Bueno, tercer round, tú lo en enero, <risas> necesitaba un tercero, el primer round fue cuando viajaba, el segundo round fue en tu cumpleaños cuando me diste un abrazo, tu corazón a ti en clave Morsi, puedes encriptar el te quiero. Me Llega el pincho que me tengas ahí, en ese lugar donde si me intento acercarme cortas porque piensas que entre más me cortas más te voy a perseguir. Pero si me intento alejarme, me tragas con directas, indirectas para que de alguna forma vuelva a estar pendiente de ti. Perra de mierda, perdón, lo va de mierda. De alguna manera te gusta hacerme daño porque tú no te amas y yo te amo internamente. Sientes que no lo mereces. Por eso cuando te canté una canción hecha de amor, pusiste cara de asco. Te rayo, me rayo. Me quieres, pero no te gusto. Te gusta gustarme, puta madre. Esto lo vas a escuchar un año después y sé que lo entenderás. Ahora mismo estoy grabando. Gas, que es el despacho del residuo emocional de mi anterior loba, inicialmente te busqué para que ocuparas un lugar, esto no es canciones descarga, es tu resentido, por el tiempo perdido, yo entendí, yo soy bueno para ti pero tú no para mí, yo te la subo a mejorarte motivo. y hay decenas de veces donde a causa de ti me he sentido podrido por chat me aburres como mierda, no sabes hablar ¿crees que tu caos es lo que me enamoraba? no, es el potencial que tendría tu caos si yo te ayudaba y lo ordenabas, Mar tenía más caos que tú pero canalizaba, cantaba, tocaba, pintaba creaba, tú lo descargas a, feriando a tu ¡Ya, soy Blas, no tengo que probar mi suficiente soy más productivo que tú He superado más traumas y tengo más caos que tú Te supero en oscuridad y en luz Ahora pinto por donde sé que pasarás Pues si no puedo olvidarte no me olvidarás Jamás, ya fue pues Ese tema sale fijo, no voy a borrar nada Te mereces la psicosidad. El tema es que el fan que escribe no es el mismo fan que graba El tiempo dirá Cuanto más me atrapará el que tú estés atrapada Bioluminiscencia. Eh Check Eso no va, rec para ti, mi luna, de tu lobo, fern Lobos y lunas, orden y caos. Lobos y lunas, orden y caos, orden y caos. 15 de agosto, 2022, 19.44. ¿Cuánto has tomado, ah? Concha tu madre. Lo empecé en agosto, más o menos octubre, creo, cuando viajabas por Estados Unidos. El segundo round fue en tu cumpleaños, después de tu cumpleaños. Ahí ya, ya me di cuenta de, de lo podrido que era esto. Y por enero empecé el tercer round y fue mi manera de ponerle un final, cuando me di cuenta de, de que lo radioactivo de, de lo nuestro ya, ya no valía la pena, ya no valía la pena. Y ahora estoy en agosto. <risas> toca poner un final, toca poner un final. Lo estoy poniendo acá, aquí y ahora. Sé que cuando lo escucharás, concretaré lo que hizo que... Que seas una herida que no cicatriza porque no terminó de cortarme. Fenrir el el la puta madre. No, no voy a callarme, el tema acaba cuando yo digo... Te quiero. Y sé que es un error. Lo voy a superar. Lo estoy superando con esta canción. Y sé que me quieres. Y sé que sabes de tu error. Esta es mi venganza. Y mi manera de salvarte. Y mi manera de salvarme. Ahora sí. <ríe> Check.